Con un sondeo interesantísimo. ¿Está dispuesta la gente a irse a la revolución con Leonel Fernández? ¿Cómo? adelante? ¡Ay, sante! Muchísimas gracias. En esta ocasión salimos a las calles para escuchar la opinión de las personas en torno a las declaraciones. Si estarían dispuestas a salir a las calles a protestar tal como lo ha pedido el expresidente de la República, Leonel Fernández. Además de esto, preguntarle si lo acompañarían en caso de que éste decida irse del PLD. No. Voy a acompañarlo. Eso vale que haga lo que quiera, eh. que el que sabe. No, no, el que pidió, perdió. Que patalea ahí, que él perdió. Eh, no, yo no. Okay. Porque no? Pues yo me voy a arriesgarme en mi vida, que un policía me mate a mí por la calle. No, no lo acepto, no. Porque okay. claro no. No simpatizo con ninguno de ellos. Claro que no. Okay. Porque esto es político y uno no, eh, en eso casi me no puede opinar. Porque. nada No. Porque es un delincuente, así es. Yo no trabajo con gatos. No. ¿Por qué? Que no. No. No. No. ¿Por qué? no? Porque yo no voy con eso. Ah. <risa> con ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con estos políticos. Estos políticos son todo un problema. Ellos todo lo que quieren estar llegando ahí para, para topar lo mismo. No estoy de acuerdo con la política.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 ...porque ¿por qué? ...no porque la gente de Danilo no lo quieren ahí... ...porque ahí no hay ningún pendejo y sabe... ...ya eso lo sabía ahí antes de eso... ...porque ahí no hay ningún pendejo... ...si fuera por Luis sí... ...pero por pues ninguno de esos dos delincuentes ¿no? ...sí, sí... ...claro que sí... ...no porque ella ha hecho un buen partido aquí... ...claro, pero este, este, este país hay que cambiar... ...porque estábamos jodidos... estamos pasando hasta hambre... ...bien ahí lograron escuchar las diversas declaraciones de los municipios es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.